Alucinar, tomo L, de donde puede casa Suena piano, tin, tin, tin Pero no música, pa' dormir Se toma uno horrita pa' dormir mare, dale, dale, dale, dale, dale, que mare, nunca han vivido le Juliaba Conche tu mare, mare, mare Doblando tus barras, piso tu cara No clavan daga, me ven y se cagan Me ven y se cagan, No ven y, cagan, ven y, cagan, ven y cagan Doblando tus barras, piso tu cara No clavan daga, me ven y se cagan Están vacías sus armas, me escucho y se espanta tus Gucci son falsas, me sigue tu falda Contigo es falsa, conmigo se desata Y lo que sabe no se lo enseñó, mamá Voy bajando por la cuesta, no me pueden parar Mi estilo apesta, pero ante el tuyo vale más Tu perra siempre me llama porque de mí quiere más No tengo una Gucci, pero mi pila es son WIWI Me tomé no la Lucy, no mastico no es cookie Me clavo a tu Gucci porque ella estaba sad Y un clavo, otro clavo, puedes sacar Hacemos alucinar Somos LC De donde puede comprar Suena piano, tim, tim, tim Pero no música para dormir Se toma uno Ritalin Y un dormir Vuelva a dar, estoy ni ahí con nada, no pa nada, na, na, para nada. Perdemos tiempo en esto escribiendo, siento me consuelo, perdió en esto siento que camino por las llamas del infierno. Pronto me encuentro, prendo el leño junto a saiko a ver si espira lo malo. Al dinero estamos enganchados, pero si me sobra te lo regalo. Andamos atados, si me sobra te lo regalo. Voy con el club, esto es club, la gato de cómodo, Echamos humo, prendemos un bron, después de uno dos, vivirá cómodo en un sillón Muere una manzana. Me pego la misión, 4 cuatro baby, yo por millón, dólar, dinero, spoiler, pues para el millón.